¿Qué te dicen? eco? ¡Echo! ¡Calla! ¡Joder! ¡No para de dar más. <risa> buenas tardes, buenas tardes, buenos buenas, días, buenas, buenas noches día? a todos, todas y demás. Demás faranduleo que hay en el canal. Hola. Nos hemos venido aquí a la Foz de Zafrané, que es un barranco... ¿Cómo? ¿Cómo? cómo es que se te, se te traba la lengua, se te traba Fos... la traba. ¡Calla! Foz de Zafrané. ¡Ahora! ¡Pam! Vale. ¿Qué tal, chavalería? ¿Qué? Que es, es un barranco súper chulo. Que hay una torre, ¿ha visto que torre más guapa? Sí, Impresionante. Sí, sí, ha estado chula. ¿eh? ¿Sí? Sí. Además, con el pajarraco ha quedado bien. ¿eh? lástima el frío y el aire. El aire, plástico. el aire eh, asqueroso. Eh. Un día, día malo. Aquí un día hemos, de ir a almorzar. Sí. Hemos pasado de los 40 grados a los 10 grados con viento, o sea, la sensación térmica 4. A la, a la, tampoco hace tanto si frío. Te digo 5, pues la para ti. <risa> Antes de nada una cosita, vamos a ver, eh, esto se trata de divertirnos y de pasar un rato guay, que a un día a uno le toca defender un tema y a otro otro, que no se enfade nadie. Es que, Yo me voy a enfadar al final. No, pero alguno, algún comentario me dice que se habían enfadado. Que eh, es, se van a enfadar, que se van a si es, estamos de coña, estamos aquí temario, de normal. Un temario, un temario que, que hay que hacer bueno, pues lo de hoy va a ser fácil. Bicicletas dobles contra bicicletas rígidas. Entonces a ti, claro, por supuesto le toca la doble la mejores, Las mejores son ¿Eh? las dobles, las mejores son las dobles, por supuesto. Rígida, no hay... rígida power. Bah, la rígida, la rígida te duele el culo, te duele la espalda. Sin embargo con la doble suspensión vas como... Vas. Flow, ¿no? o sea, ¿eh? flow, exactamente, ¿eh? es eso es lo que flow, mola, es eso el es el lo flow. que mola. Bueno, no sé. No sé. Eh, te rígida. estaba diciendo que las dobles suspensiones son lo mejor que hay. Como que para que estás mayor ¿Cómo Estás mayor... <risa> <¿Tan> mayor? <risa> <¿Tan> mayor? <risa> mira, mira quién habla, el sí, sí. que, que canas ¿sabes? Mira, mira lo que yo. qué Con una rígida, ¿sabes? Sí. ¿Qué tiene Pero... la rígida? ¿Qué tiene la rígida primero? Ya. Menos peso. El peso no es lo importante. Ya, ya, ahora no es lo importante, menos peso. Cuando, cuando tienes que subir al en este caso el carbono es un solo, un solo bloque. Se ha hecho un solo bloque pasa la fuerza que, que haces de la pierna pasa directamente al eje pedalier y al pedal con lo cual mucha más fuerza que cuando llevas la doble lleva muchos más accesorios pero, claro. no, no, pero la doble la doble sí, sí. lleva el mandico tú le das al mandico y bloquea la suspensión y es como si llevaras una rígida, Jesús. Que da igual que da, no. Da, no, da, no, da, no, no da igual, no, no da mira, igual. Mismo, no me vendas entre, la moto de entre, que corre que más. escúchame que se te la bicicleta quieres salir entre el triángulo nuevo, más ejes, más tornillería, mucho más peso, mucho más mantenimiento. Es que el peso más, no no más es importante. posibles posible roturas, mucho más dinero en reparaciones. Esto es como simplificación bien. al máximo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Jesús Aunque no lo quieras reconocer, aunque no lo quieras reconocer, estás mayor Te duele la espalda ¿A mí? Sí, ¿a con mí esto no te, me espalda, te vendría, ¿no? a mí sí, por lo menos A mí no me duele te, nada, nada Con la ancho. suspensión, la doble suspensión no te duele la espalda Traccionas muchísimo más ¿Puedes pero bajar? No, no, no, claro, sí, tú vas en una subida con piedras, con piedros sueltos, y, sí, y la trasera pero, te pero, tracciona pero, todo el rato si Con esa vas porque, votando, si vas no, votando. no, no baja la presión. Ya, ya hombre, porque claro te, que si Con claro que, sí. que tiene la rígida macho, es la subida. ¿eh? Vamos a ser? Que pero Te llevas un kilo menor de peso. Un kilo vale. menos. En una subida un rota... Menor, ¿sí no? En un no lo compras? estamos. Ya, ya, ya, no, no, no... no, no, no te lo compro. Hay Vamos. un kilo más aquí. Pero déjame hablar, que no me dejes hablar. Vamos a ver, en una subida rota... Tú estás acostumbrado a ir por pistas anchas y con terreno bueno y no sé qué, pero, pero tú si te estás... pillas... Te pillas con piedras así rotas en una subida. Te has quedado atrás cuando estábamos subiendo. Eso pero eso es porque no he querido. Ah, claro, vale, vale, vale. Y además, las la bicicletas de doble suspensión te permiten tirarte por barrancos y salticos y, y baches que con las rígidas te, te acojonarías. Bueno, vale, vale. Eso te lo compro. Eso ¿sabes? te lo compro. Entonces, Entonces más tienes cómoda. Que ver, tienes que ver también el terreno, el terreno donde vives. Sí. Es porque aquí, a no ser que te metas por una banquera, Zaragoza es todo llano. Según, según. A no ser que te metas pura la banquera Zaragoza ya no. O no me vas a vender que Zaragoza es no. Eh, un poco ya no. Ya un no, poco ya no. Entonces, no sí, sé. Hombre, que te, te vas a hacer la gigante de piedra. Es normal, no clásico, una... Ajá, ajá, ajá. No ajá, con, con una, doble. una doble puedes ir a cualquier tipo de prueba sin miedo y sin peligro. Y sin embargo, con las rígidas te, da, te puede dar miedo a alguna prueba. Tan... ¡Ah! ¡Ah! Claro, no ir. No ir a esas que te vas a ir con doble. ¿Sabes? Hombre, Porque claro, el la mayoría de bien. la gente no puedes tener una carretera, una doble, una rígida, no se puede. Pues por sí, menos, hay, hay doble la gran mayoría no se puede. Hay doble suspensión. otra cosa, luego otra cosa. Échale, por lo menos tú me vas a decir, pero por lo menos 800 euros más, una doble con una rígida mínimo. ¿De qué de precio? De precio, entre comprarte una rígida o comprarte una ah, doble, no mínimo. No menos. mínimo. ¿Hay, hay dobles muy baratas, desde claro, 1500 euros en sí, bicicleta doble que... no hay en todos lados. Ya, ya estamos, no, no, mierda no. no, Mierdolosa no, en no, todos no, no, lados. No, no. Ah. Hostia, una doble por 1500 euros. Nueva, de carbono. Sí. No, hombre, de carbono. No, no, claro, no, claro, no, es que a sí, ti te gusta ya, el caviar. Te gusta el caviar a precio. No, hombre, yo he estado cuatro años con aluminio de claro, cambiar el aluminio ya, ya, el ya, ya el carbono es de pobre ah, ya el no, no, no, no vale. eso lo dices tú, yo no he dicho eso ¿eh? yo he dicho que he estado cuatro años con aluminio he ido siempre con rígida y no puedo no, puedo... no yo defiendo lo que he llevado, no puedo defender esto porque no he llevado nada. No, Alex, yo, yo por lo que he visto he leído y demás los, las contras más peso, más dinero más mantenimiento y, y a favor pues eso me o menos dolores menos menos golpes que se lleva al cuerpo porque todo lo absorbe la amortiguación te puedes tirar por cualquier sitio y si bloqueas como si te tuvieras una rígida entonces bueno, yo la rígida, compro la mucho, doble mucho más barato mucho menos mantenimiento y mucho más rápido pero a, a que si mola, pudieras más... a que si pudieras te comprarías una doble pan mm, es que he podido y me compro una rígida ya está o sea, es que rígidas power ya está, y 47 años, y a mí no me duele nada. Entonces, como no me duele nada, sigo con rígida Que cuando seamos mayor y me empieza a doler, pues a lo mejor no lo pienso, pero de momento, ahí estoy. Pues a mí me duele mucho la espalda, y con la doble suspensión me sigue doliendo igual. Pero voy más cómodo. Bueno, pues, <risa> bien, pues eso, pros que... y contras. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué bicicleta es la mejor? Si pudierais, compraríais la rígida, la doble. Ah, por cierto, hay que decir que se suscriban a tu canal. Ah, sí. Eh, Suscribí. Vale, amigos, vale. ¿sabes? O sea, no, Ocho, es, es, es igual, que... no ha No, ¿sabes, ¿sabes, lo lo ¿Sabes lo que pasa? Es que ha habido un parón. Okay. ¿Cómo que ha habido, ha habido un parón? Ha habido un parón, sí, sí, en el canal, sí. Y eso que subo vídeos y tal, pero ha habido un parón ahí, tío. La gente se ha quedado ahí. ¡Eh! Ah. ¡Eh! ¡A suscribir! Ocho. Entonces venga que esto tenemos perdemos tiempo tiempo tiempo y un subido en la vida venga un subido fijo vale <risa> bueno que espero que os haya gustado y por lo menos os hayáis hecho una risa que es lo que, que es a lo que vamos vale pero pues eso la gente ya como oh, este señor pues que se cumple una doble y la gente como yo que siga con las rigidas claro. su... <risa> Tiran, tira quita bueno. quita que la va a tirar barranco, la doble, que no vale chao chavales cuando al principio has empezado, has empezado paradete. Y luego has empezado. Pim, pim, pim, pim, pim. No vale para tomar por culo. Voy a coger la bicicleta. Ya me ha convencido Jesús. Voy a coger la bicicleta y la voy a tirar al barranco. ¿eh? Desde la arriba de la torre la no voy a tirar. No te joder, eh, Ya te vale. No, la, no venga. Ya, ahora, ahora, sí, ya, ¿no? Te quitas, te lo, quitas eh, pero, las gafas para que espérate, se te vean los ojos. Espérate, o no te gusta espérate, que, espérate que se te vean los ojos. Que no sé yo si. Tú enfocas peor. Yo peor Si sí, estás todo el rato a mirando ay va! <risa> oh, yeah. Hombre, que no mira, lo voy a poner el tirón mira, Aquí voy a mira. meter el canal corte que para qué Mira, vamos a verla A ver Jesús, defiende Pero con, con ímpetu, como, como, con mala hostia pero la mala bicicleta hostia, Hay que defenderlo con mala Hay hostia. que defender la, la bicicleta con mala hostia y metiendo pullas Vale, vale